Hey, muy buenas YouTube, aquí Alejo con un nuevo video para el canal Y pues esta es una nueva serie que he decidido traer La cual es básicamente Jet eh, War Pero sin 23 mods, solo con 10 creo Y la mayoría son mods mínimos Y pues eso Espero disfruten el video y la serie y todo eso Bye, bye no no no no no no no no no no no no no no quiero que vuelva a caer un rayo en la casa que estaremos a encender la cochina casa y eso que solo lo construyó hoy día vamos a dormir acá en la habitación por. muy buenas gente de YouTube aquí Alejo y sigue sigue lloviendo oh al fin vale llevaba lloviendo como por una hora y antes que hay un rayo justo en el centro de la casa donde acabo de poner la cama y pues se fue raro. El punto es que esta es una nueva serie Hace unos días acabé la serie anterior porque tenía demasiado lag por culpa de que tenía demasiados mods Para ser exacto tenía 23 mods y medio, se podría decir Entonces me llamó la atención hacer otra vez una serie Pero esta vez en vez de tener 23 mods, era una cantidad aceptable Con aproximadamente 10 mods Y ahorita se está enseñando el Cochino Bosque y eso no me podría, no podría ser tan bueno que digamos Uh, esta serie va a tener 10 mods y va a ir mucho más fluida que la otra, en este caso yo sí tengo casi todas las animaciones activadas por lo cual tengo no, no tengo tengo un poco de lag pero probablemente si sí lo he disminuido o sea, menos no esperaba hacer seguir sí, en este, solo estaba probando qué tal se grababa y eso, pero me terminó gustando y, y me gustó bastante la semilla y decidí hacer eso, y aparte ya, la, ya empecé la casa porque, pues eso pues, no. y pues uh, la casa... No he hecho mucho que digamos, solo. A ver, vamos, solo aparecí por acá, y literalmente vigiendo una línea, así probando la calidad, eh, mientras me moría de hambre, y lo dije: empezar un no survival aquí, solo para probar qué tal va una vez empiece a jugar, básicamente, y pues fue muy bien, y decidí empezar la serie, pero ya tenía un poco de la casa hecha, así que pues. Es, es. Hice un progreso inicial, y les voy a explicar los mods que tengo antes de empezar el capítulo de verdad. El primero que tengo se llama Armor Chroma Y básicamente lo que hace es que encima de los corazones cuando tengo una armadura me mostrará, me mostrará cuánta armadura tengo Backpack Mod añade las mochilas o maletas o morrales como le llaman dependiendo del país en el que llevan Cosmetic Armor me permite básicamente ocultar mi armadura y vainas así eh, Craft los podas, eh, es una que añada unos cuantos crafteos, así como un bote obsidiana, dinamita, una mesa portable, unos lentes y huevo frito. <ríe> un poco interesante. Y también hacen unos cuantos crafteos fáciles, por ejemplo, digo más fáciles, por ejemplo, las escaleras. Ahora se hacen así en vez del típico el típico. con un montón de tablas Que era esa, esa cascada artificial y acá estaba grabando un mini lago artificial para que vaya debajo de mi casa pero necesitaba hierro y en eso vamos a hacer hoy mientras venía vi esta casa y quería ir allá y pues eso, eso es lo primero que queremos pero sigamos con los mods Imaginary o oh, Imaginary depende de cómo lo digan, dependiendo de en qué parte de, lo, de los Estados Unidos estén eh, simplemente añado un marco en el que puedes poner una imagen personal y pues me pareció chévere Just enough items, añade esta barra de aquí que me muestra las recetas y cosas así. More player mods, me permite me permite hacerme más pequeño y, por ejemplo, cambiar en otras formas. No afecta en verdad la jugabilidad, pero sí es cosmético y es chévere. Uh, Natural compass, añade este compás de aquí, el cual te permite encontrar cualquier bioma sin problema. Optifine simplemente mejora el juego y añade un zoom. Luego, Roadlight Dungeons añade el tipo de mazmorras, como esta de aquí, que es la que yo tenía a casa en la última serie. Luego, Trash Slot añade un slot para basura, como el nombre lo dice. Tree Chopper... Eh, chopper, Chopper. Tree Chopper eh, nos permite hacer lo siguiente. Necesito un hacha para esto. Uno que un hacha. Ah, por cierto, el, el Graph Plus, Plus hace que no puedes craftear con esta roca porque tienes que hacerlo con piedra. Vale, El... el el que, el que les digo, lo que haces tú cortas la parte de abajo de un árbol y todo encima de, de eso que sea del árbol se desentregará. Se, se, se Esto gasta mucho más la, la hacha, pero es mucho más rápido. Es casi instantáneo. No lo haré mucho en cámara, hay que laguear bastante. A ver, vamos a hacer un último para que vean. Ven. Y es un mod muy útil porque así me ahorro mucho tiempo por cortar árboles. Luego tenemos boxer map, el cual es el mapa, el cual me gusta. Y Waila, el cual no sé si ven arriba en el tope de la pantalla, esos esos números y si vainas información, eh, Eso esos pues eso es. Y también, por ejemplo, me deja ver eh, la vida de animales o cosas así. Entonces, ah, el more player models también añade un idem en la espalda, entonces puedes verlo ahí. Y se ve chévere Y bueno, ahora sí empezamos con el capítulo de verdad Ya que esto, esto, esto, esto, esto quiero, quiero empezar bien Quiero empezar con el pie derecho Ah sí, esta serie se llama... ...aventuras y desventuras Porque estaba pensando en ese juego nuevo que salió de... la Legend of Zelda, bueno no es en verdad de Legend of Zelda, es, de un, es como de cambios de intento, básicamente ...llamado Reventure, y pues, no sé, me gustó el nombre y... ...quise adaptarlo, a ver... ...igual que la otra tenemos una mesa de crafteo y un horno ...el horno por lo general no tiene nada, o sea, no tiene nada ...me gusta tanto Ah, tengo un inventario lleno de rayos Eso es basura estas plumas no son basura. Voy a botar estos palitos. Ah, uh, rayos. Ahí está. No me preocupo mucho por el sonido de la música, ya que grabo el sonido aparte. Entonces no me puede molestar en la edición ni nada, lo cual es muy bueno. Pero me está reventando los oídos esta vaina. A ver. Música, ahí está. Pues, esto va mucho más fluido que el anterior. Vale, empezamos con las cosas buenas. Eh, tenemos armaduras y buenas chéveres. No, tendré que. tendré que hacerme un un cofre o algo. Maceta, Vamos a botar la flor. Vamos a botar esto. Voy a poner un importante. Protección contra proyectiles y rompibilidad. Protección y rompibilidad. Esta es la buena, esta es la buena. Vale, no equipamos. 4 y rompibilidad. Y esta es. Esta es la útil Voy a poner en la sección de decoración. Así podemos llevar doble. Eso es un truquido. Eficiencia 1. Estadísticas. ¿Qué es esto? hombre se 125 cofres. 121 spawners. 88 TNT. Dios, estas mamorras son gigantes. O sacos de tinta Vale, perdón, llegué al límite de grabación eh, Dejaré Dejaré los libros Ya volveré por todo esto Me tengo que hacer un cofre Acá también la cama Me la llevo Y dejo, no sé, voy a botar Tres Vale, voy a volver a la casa Y, oh, aguanta Yo quería hacer esto Un segundo, quería hacer algo Ah, sí, esto es por el Optifine. ¿Saben cómo esto es un tronco gigante? Ahí está, derrota las escaleras. Si quería hacer esto de antes, no sé por qué, solo no me llama la atención. Y aparte es madera gratis. Uh... ay que no veo nada es más fácil esto me ahorro tiempo veamos voy a meterme Christ, me voy a morir me voy. como estoy en pacífico no me da miedo pero no quiero explorar mucho porque luego quizás no pueda volver y quizás haya trampos o lo que sea que me maten miedo estos lugares, que me gustan estos lugares cuando estén denominados Vale, vamos a romper esto de aquí. Spawner. Hay un arco, eso es bueno. Quiero conseguir un poco de hierro para hacer un balde más que nada. No voy a bajar otro piso. Definitivamente no. Por acá no hay nada. Me gusta marcar lugares en los que ya no hay nada Así no vuelvo a entrar en ningún momento Acá no hay nada, lo marco Puedo seguir entrando, bueno casi Pero ya no, ya no hay va vamos a poner un poco de cámara rápida ya porque es un poco aburrido Vale, esto es todo lo que hay en este primer piso. No quiero ir más bajo sin tener el... en Pacífico porque pierdo mucho chiste. Y eso no es chévere. Pues vale, chicos, hemos llegado a la casa. De momento se ve como no se sé, rota, pero yo sé que todo eso cambiará en el futuro.